Pues nada, aquí ya estamos haciendo la casa, después de desbloquear el diamante conseguir una armadura protección 8 y otras cosas, estamos preparando lo que es la planta de la basílica y, pues nada, el frontal de esta.